de la universidad de navarra eh, y una, una personalidad dentro del ámbito del derecho eh, público absolutamente reconocida eh, además el motivo por el que está aquí fundamentalmente es porque eh, algo que una de las líneas que seguimos con nosotros en Ampier y que es tratada con muy poca profusión por, al, por el ámbito académico que es la, las diferencias reales de trato en el, en el ámbito jurídico dentro del entorno europeo y dentro del entorno nacional eh, internacional eh, curiosamente eh, José Francisco dirigió un, un tratado extraordinario que se ha publicado hace tan solo un año y un año sobre diferentes modelos y diferentes actitudes jurídicas con respecto al desarrollo de tecnologías renovables en diferentes países en Alemania en, en entornos tan diferentes como Alemania o Japón por ejemplo no entonces nos parecía que para una jornada en la que traemos a representantes de diferentes países para explicar su, eh, sus desarrollos normativos y cómo se están, cómo se están defendiendo, cómo están at atacando los problemas de la crisis sistémica que hay en, todo, en, en toda Europa y en todo el mundo, pues nos parecía de extraordinario valor que la persona que ha dirigido el tratado hasta ahora más importante, que ha el derecho comparado de las energías renovables, en la situación actual estuviese presente eh, por supuesto fue decírselo y estar encantado de participar con nosotros por tanto además explícitamente tampoco sin profundizar demasiado eh, quiero agradecer públicamente su participación pues porque estos días avatares domésticos que nos suceden a nosotros a todos de vez en cuando le ha complicado un poco más la asistencia por tanto si ya era un valor añadido es, eh, es, expresamente agradezco su participación en el día de hoy y le paso la palabra. Buenos días. Bueno, pues eh, la verdad que le costó un poco convencerme a pesar de, de, de esas complicaciones, porque venir a hablar eh, en estas jornadas organizadas por Ampier, por, por quienes sois Ampier y por las cosas que hacéis, pues era un honor. Eh, sí que también inmediatamente me sentí un poco abrumado porque digo, bueno, ¿qué voy a poder decir yo? Eh, que no se sepa eh, a quienes están padeciendo pues, eh, la forma en la que se está regulando y la forma en que se está encarando la política energética en los últimos años. Por lo tanto, les pido disculpas de antemano si digo cosas que ustedes tienen eh, pues archiconocidas, como sufridores, además, directos de, de, esa, de esa situación, y simplemente pues, me propongo exponer algunas de las, de las cuestiones... Eh, que, pues, que examinamos en este, en este libro, eh, tratando de extraer lo, lo más positivo o, o cuestiones que se están desarrollando en otros países y que podrían servirnos a nosotros de modelo. Mi, mi intervención va a tener digamos, tres partes. En primer lugar, pues, haré un breve repaso por lo que considero que son las características más eh, señaladas del marco jurídico español de las energías renovables. A continuación, me referiré a esas enseñanzas que podemos extraer de algunos modelos comparados y terminaré con algunas eh, reflexiones finales. Bueno, creo que la, la primera característica tiene que partir de ese nuevo paradigma energético que está firmemente consolidado en la Unión Europea y que es una apuesta decidida por la descarbonización de la economía europea. En ese nuevo paradigma, eh, las energías renovables tienen un protagonismo destacado, ya lo venían teniendo antes de que se, digamos, materializara y se positivizara ese, ese paradigma, porque en los tres objetivos eh, clásicos y tradicionales de la política energética, las energías renovables eh, ocupaban una posición clave, tanto en la sostenibilidad ambiental y, por supuesto, en la lucha contra el cambio climático, que se ha sumado pues, en los últimos años a, a, ese, a esos objetivos de la política energética, como en el objetivo de la seguridad del abastecimiento. Recordemos que eh, la dependencia energética de Europa eh, en la actualidad supera el 53%, en el caso de, de España pues estamos en el 70%. En la competitividad, en el desarrollo tecnológico y en el ahorro. Las importaciones de energía constituyen un quinto del total de las importaciones europeas, lo que supone más de mil millones al día y son 400.000 millones al año. Por tanto, la, la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como digo, eh, satisface y, y está alineada con estos tres objetivos básicos. Ese nuevo paradigma se pretende conseguir a través de la integración de la política energética y la climática, y ahí, eh, una vez más, las, las energías renovables salen reforzadas, eh, tanto a nivel constitucional eh, está considerado como un objetivo de la Unión Europea el fomento de las energías renovables, el, el establecimiento de los objetivos, ¿no? el célebre 2020-2020 para 2020, así como en la eh, promulgación de nuevas normas, eh, como fue la tercera directiva del fomento del uso de, la, de energías renovables, eh, que, dio, o, que dio un paso más allá respecto de las dos anteriores. Bien, la, si, si pasamos ya de, del marco europeo al marco español pues vemos que, que estamos ante una legislación disgregada y fragmentada. Eh, lo que suele ocurrir en otros sectores, que allí donde hay una directiva europea, la norma de transposición pues tiene prácticamente la misma denominación y casi prácticamente la misma estructura, pues resulta que en materia de energías renovables no ocurre así y que esa transposición se ha llevado a cabo a través de distintas normas, ¿Eh? como la ley del sector eléctrico, la ley de economía sostenible y luego eh, a través de su concreción en normas reglamentarias. No tenemos una ley de energías renovables como ocurre en otros países y eso desde el punto de vista de, de técnica legislativa pues, pues es un problema, ¿eh? porque normalmente estas normas que, que se sitúan a la, a la cabeza del grupo normativo pues cumplen tres funciones, la, la de orientación, la de señalar cuáles son los principios ...básicos de ese sector regulado, la de preservación, intentar que esa norma pues, sea lo más estable en el tiempo posible y la economizadora, puesto que evita que se produzcan reiteración de conceptos o de regulaciones jurídicas al permitir remisiones a esa norma cabecera. Bueno, pues en materia de energías renovables no tenemos una norma cabecera, hay que ir integrándola a, a, a partir de, distintas, de distintos textos normativos. Además, también... A diferencia de lo que ocurre con la normativa europea, hay una absoluta desconexión entre la política o la legislación energética y la climática. Ni desde el punto de vista organizativo u orgánico, ¿eh? ahora en Europa ya hay un comisario de, de, clim, de acción climática y de energía, pues aquí no hay integración eh, orgánica y tampoco hay una coordinación entre la legislación climática, la ambiental y otras que puedan incidir, como se ha puesto de relieve anteriormente, con la legislación urbanística. Por otro lado, tenemos una enorme fragmentación y dispersión de la normativa relativa a las energías renovables. Ha habido una especie como de división de funciones. El Estado regula lo que tiene que ver con un régimen retributivo especial, mientras que la legislación autonómica se ocupa de establecer los requisitos territoriales y ambientales para la ubicación de las instalaciones de producción, eh, a partir de, de producción eléctrica a partir de fuentes de energías renovables con las disfunciones, los solapamientos y los problemas que todos conocemos. Eh, a su vez, eh, se han dictado normas eh, distintas y específicas para eh, los distintos tipos de energías renovables. Otra característica formal de esta, de esta legislación es su carácter reglamentario. Prácticamente la normativa digamos importante hay que buscarla en normas de rango infralegal, con las características que son propias de esas normas reglamentarias, la coyunturalidad, la fácil o la más sencilla modificabilidad, eh, el recurso a elementos normativos desgajados, es decir, que ya ni siquiera en un, en un decreto, sino en una orden ministerial o una resolución del director general de la consejería competente, eh, fija algunos elementos de la norma que son claves para su aplicación. Y al mismo tiempo, cuando se… Eh, a, ha percibido que esas normas reglamentarias podían ser impugnadas ante los tribunales y generar cierta conflictividad, pues también ha ocurrido que se ha empezado a elevar el rango de la normativa para evitar esos posibles recursos judiciales y se ha utilizado y se ha abusado de la figura del Real Decreto-Ley. Por otro lado, si eh, situamos el foco en la legislación autonómica, pues vemos también eh, una falta de un modelo claro, eh, hay Comunidades autónomas, tres comunidades autónomas que sí que tienen una norma, una ley de energías renovables, otras han ido por la vía de los reglamentos específicos o por la planificación energética, y también es posible encontrar diferencias en cuanto al fondo de esa, de esa normativa. Por tanto, unos que se aproxime por primera vez a esta normativa pues se encuentra absolutamente desorientado por la falta de un modelo tanto estatal como autonómico y por esa fragmentación y dispersión. ...de la normativa específica y de su relación con otras normas eh, que guardan relación con ella. Tercera característica, la mutabilidad y la inestabilidad que generan eh, inestabilidad. Eh, bueno, pues ustedes lo conocen sobradamente, la, la exagerada, eh, el exagerado cambio legislativo y normativo del sector. Se ha calculado que en el caso de, de la ley del sector eléctrico del año 97... Que, eh, bueno, Que La ley tuvo 33 modificaciones a lo largo de su vigencia y tuvo más de 400 disposiciones de desarrollo. ¿vale? Se nos quedan ya los calificativos habituales para esta eh, acelerada promulgación legislativa, se quedan cortos. Se, se ha hablado de catarata legislativa, se ha hablado de leyes desbocadas, eh, la vieja expresión de eh, legislación motorizada, como digo, se nos queda, se nos queda corta. Bueno, la mutabilidad y la inestabilidad pueden conducir a una cierta inseguridad, depende cómo se lleva a cabo esa, ese, ese cambio continuo y constante. Eh, en este caso, eh, se ha hecho de manera que podamos calificar el sistema como de inseguridad jurídica, porque esa, esa motorización legislativa, pues yo venía pensando hoy en el tren, digo, bueno, es una motorización al estilo Valentino Rossi. No solo la legislación va en moto, sino que va soltando patadas a principios como la seguridad jurídica o la confianza legítima. Porque se ha producido esa mutación normativa constante sin ningún tipo de cláusulas de transitoriedad. Se ha abusado, como digo, de, de, del, del Real Decreto Ley. Eh, ¿Es posible justificar que en cuatro años eh, haya habido ajustes? que se consideran de extraordinaria y urgente necesidad como para poder usar la figura del Real Decreto Ley? Pues estas normas se recogen en la exposición de motivos de la, de la ley del sector eléctrico del 2013. O sea, el legislador no es que no se dé cuenta, ¿eh? es que las va, va enumerando y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya habido esta extraordinaria y urgente necesidad? Algo se ha tenido que estar haciendo mal por parte del legislador, evidentemente. Y esa manera de pilotar la motorización legislativa, pues se ha visto acompañado por una consagración del principio de riesgo regulatorio, una consagración no solo legal, sino también jurisprudencial, eh, que eh, pues, se ha impuesto sobre otros principios como, la, como he dicho, de la seguridad jurídica o, o la confianza legítima. Bien, la, la normativa eh, de energías renovables en la ley del sector eléctrico sigue gozando de, de cierta singularidad, de ciertos digamos, eh, rasgos que le hacen eh, especial, eh, tanto por el otorgamiento de prioridades en el despacho de mercado, de acceso, conexión a la, de, a la red, como en la retribución adicional. Sin embargo, si uno va leyendo entre líneas ¿no? cómo se lleva a cabo esa retribución adicional, pues parece que, que, que se hace a pesar, ¿no? que parece que es como una especie de concesión, eh, no voy a decir graciable, pero sí como que el legislador va, va avisando. no Porque para empezar… Eh, Expresamente dice que se trata de una retribución excepcional y condicionada a la sostenibilidad. Bien, Después utiliza una serie de eh, elementos para fijar esa retribución que quedan aplazados y desplazados una vez más a la normativa reglamentaria. Elementos básicos de esa, de esa retribución como la vida útil, el valor estándar de inversión, eh, que además tienen que fijarse para cada instalación tipo, quedan, como digo, remitidos a la reglamentación. Y, por último, además, se dice que esos parámetros son temporales y revisables. O sea, que parece que, que no solo hay un riesgo regulatorio, sino que ya desde, desde la misma norma legal se avisa de esa provisionalidad. Parece que es un aviso para navegantes. Bueno, otras características en las que no me voy a detener demasiado para no, no consumir todo el tiempo es… Eh, los obstáculos ambientales y territoriales con que se encuentran las energías renovables en el momento de su implantación. Nos encontramos, como también se ha dicho, con, la, eh, con cantos a la excelencia de las energías renovables en planes, en programas, en exposiciones de motivos, pero cuando se desciende sobre el terreno y se trata de implantar una, una concreta instalación de energías renovables, pues se encuentra con múltiples problemas derivados de la planificación de los recursos naturales, de los sistemas de control ambiental de a veces simples ordenanzas municipales y bueno creo que hay instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico para superar para que no pueda haber esos obstáculos locales generalmente regionales o locales eh, pa, eh, como digo que instrumentos que permitan valorar y ponderar los beneficios globales de las energías renovables y que permitan superar los ...efectos locales o los pequeños impactos locales que puedan tener sobre el territorio. Eh, otra asignatura pendiente es la racionalización de los procedimientos autorizatorios. Este es otro de los objetivos eh, una y otra vez repetidos por la normativa europea... ...y en nuestro país desde luego no hemos conseguido dotar de racionalidad a los procedimientos autorizatorios. Eh, no solo existen muchos, sino que además están eh, absolutamente descoordinados... ¿eh? Eh, bueno, se habla de, por ejemplo, para instalación de parques eólicos, eh, se hizo un día el cálculo en un estudio, en una tesis doctoral y se habló de más de 10 o 12 procedimientos autorizatorios distintos. Bueno, también en nuestro ordenamiento y en ordenamientos comparados tenemos eh, ejemplos de procedimientos que pueden integrar las distintas competencias de las administraciones públicas que tienen que intervenir y hacerlo en un único procedimiento o el diseño de procedimientos específicos, que a lo mejor eh, no es lo mismo la instalación de una, eh, de una eh, digamos, instalación fotovoltaica que, que de un aerogenerador. Eh. A lo mejor hay que ir diseñando procedimientos específicos que en España solo se ha hecho uno y se hizo fatal, que fue el de la instalación de parques eólicos en eh, offshore. Eh. Y se hizo, pues, era un procedimiento específico donde precisamente es de, probablemente los más irracional que uno se pueda imaginar por esa falta de integración con procedimientos ambientales y procedimientos territoriales. Creo que existen eh, múltiples mecanismos de apoyo a las energías renovables. Creo que se ha hecho demasiado hincapié en, nuestro, en nuestra política, en los mecanismos de apoyo económico, en las subvenciones, en, en el fomento económico. Y existen otros muchos instrumentos, desde la política fiscal, que se ha utilizado más para grabar a la producción de energía renovable, que para ayudarla, que para fomentarla, la contratación pública, por supuesto lo que se ha dicho sobre la generación distribuida, el autoconsumo y sobre todo el papel que pueden tener las entidades locales eh, para impulsar programas de movilidad sostenible, de gestión de residuos, de alumbrado, etcétera. Bueno, vamos con los modelos comparados, porque a veces uno inmerso en su propia situación nacional pues desconoce lo que está ocurriendo en otros países. Bueno, en Alemania eh, ha habido una revolución energética, la, que, la política energética, digamos, en los últimos años, pues eh, eh, ha dado un cambio de rumbo radical, ha puesto, se ha puesto fin a la energía nuclear y se ha apostado por la ampliación de las energías renovables. No voy a detenerme en los, en los objetivos que se han fijado, simplemente... Eh, reflejar ese, ese cambio y ver un poco cuál ha sido la evolución de la legislación de las energías renovables en Alemania que comenzó con una ley en el año 90 que se llamaba Ley sobre la Incorporación de la Electricidad de Energías Renovables a las redes públicas de suministro y otra ley en el año 2000 sobre eh, prioridad de las energías renovables con reformas importantes en los años 2004, 2009, 2012 y una nueva ley a la que me refiero luego del 2014. Bueno, Por lo tanto, también ha habido cambio normativo, también ha habido eh, digamos, una, una legislación eh, inestable de cambio, pero eh, basada en dos, en dos cuestiones. Por un lado, la imposibilidad de suprimir el, la, la, el fomento de las energías renovables. Inicialmente, se diseñó esa, esa legislación con un carácter temporal. La idea era promocionar las energías renovables hasta que tuvieran… Eh, una madurez de mercado que hiciera eh, innecesario el fomento, pero se ha visto, eh, como dice el autor del capítulo eh, de, de derecho alemán del libro, dice, se, no se pudo volver a meter el genio en la botella. Eh, por tanto, la, la promoción de las energías renovables, el fomento de las energías renovables se ha mantenido. Pero, sobre todo, se ha mantenido el mismo patrón de retribución apenas sin cambios. Eh, ha habido, las modificaciones han sido de detalle, han sido... Eh, problemas eh, para buscar una mayor diferenciación en cuanto a las tarifas de retribución de las distintas fuentes de energía renovable y sobre todo se ha ido, digamos, haciendo más compleja la normativa en temas, por ejemplo, de la conexión a redes o el reparto de costes. Pero el patrón básico de retribución se ha mostrado inalterado. Sí que ha habido un problema que ha sido el incremento del coste del consumo y eh, en esa situación se aprueba la Ley sobre Desarrollo de las Energías Renovables del año 2014, que trata de poner, eh, de alguna manera, freno a una expansión descontrolada, estableciendo una serie de ayudas y diciendo que, a partir del de, eh, rebasamiento de los objetivos que se fijen, pues ahí ya las ayudas no se, se reducirán o no se otorgarán. Y se ha buscado también, se han introducido mecanismos para introducir competitividad entre las distintas energías renovables. En Italia, pues de Italia a mí me ha llamado la atención los conflictos eh, competenciales y, y esos frenos, como decía, esos obstáculos locales que se eh, ponían al desarrollo de las energías renovables. Por un lado, ha habido conflictos constitucionales por temas competenciales, eh, entre la competencia estatal en materia de energía y las competencias ambientales regionales, y ahí la jurisprudencia Italiana, pues ha dejado claro que la, la energía, la cuestión energética, es una competencia en exclusiva del Estado y que no puede verse menos por las competencias ambientales regionales. Y en cuanto a la, al papel o a la intervención que tienen las eh, entidades regionales y locales en la implantación de energías renovables, pues han diseñado distintos tipos de intervención en función de las dimensiones y la ubicación de las instalaciones de energía renovable. Las más pequeñas quedan en manos de los municipios, incluso eh, la, la, la más sencilla, la más simple, mediante un sistema de comunicación previa que no requiere ningún acto expreso por parte del municipio. Después existe también un procedimiento a, habilitante simplificado y para ya las instalaciones de, mayor, de mayores dimensiones se ha diseñado un procedimiento que se llama de administración de, perdón de autorización única que otorgan las regiones con un plazo Máximo de resolución del procedimiento de 90 días, salvo que requiera evaluación de impacto ambiental, en cuyo caso se amplía ese plazo, y silencio negativo. Y sobre todo me interesa destacar que existe un trámite en ese procedimiento que se llama la conferencia di servici, en el que participan todas las administraciones y tienen que expresar el ejercicio de sus competencias en ese único trámite. Es decir que… Eh, si no intervienen en ese momento, por razones sé yo urbanísticas, pues no pueden venir luego a decir que hay un tema eh, de abastecimiento de agua o de vacación de residuos o de protección del patrimonio cultural implicado. De manera que en ese acto intervienen todas, eh, además hablando entre ellas, comunicándose entre ellas y de esa manera se consigue integrar en las distintas, eh, el ejercicio de las distintas competencias de las administraciones públicas y evitar, como digo, distintos procedimientos, procedimientos contradictorios, sorpresas de última hora, etc. También esta autorización se le dota de eficacia suficiente como para modificar la planificación urbanística en el caso de que fuera necesario. Bueno, en Japón, como saben también, eh, también se ha producido una… Un cambio en su política energética, en buena medida, como consecuencia de Fukushima y de sus efectos consiguientes. Eh, Japón tenía, además, eh, una tasa de eficiencia energética, la más alta del mundo, por lo tanto, por ahí poco podía avanzar, y por eso es comprensible que se haya volcado también en las energías renovables, en una ley que, curiosamente, el Gobierno japonés aprobó el proyecto de ley el mismo día del accidente de Fukushima, y una ley de energías renovables que se basa en el mismo sistema de fomento, vaya por Dios, que Alemania y que España. Es decir, el mismo modelo que nosotros hemos desmontado pues está sirviendo de modelo para países que apuestan por las energías renovables. Se trata de un sistema de tarifa regulada. Inicialmente, en, ese, en esa ley del 2011, eh, se había previsto para pequeñas instalaciones de autoconsumo y algunas otras pequeñas eh, instalaciones de generación de energía eh, renovable y tras Fukushima lo que se ha producido es una generalización del fomento a todo tipo de instalaciones. Como muestra también de mmm, bueno, una, una muestra muy si quiere muy accesoria o muy secundaria ¿no? de, de, de algunas de las cuestiones que están en esa ley que me parecen, eh, me parecen importante subrayarlo por las múltiples eh, oportunidades que, que presenta esta materia. Pues ahí se regula una tarifa especial, una tarifa regulada para una cosa que llaman eh, instalación de múltiples equipos fotovoltaicos. Eh, en este caso se trata de que un promotor consiga un acuerdo con los propietarios de viviendas residenciales y que les alquile los tejados eh, por un plazo mínimo de 20 años, que es lo que dura la eh, retribución establecida. Se fija también unos límites, cada tejado no debe alcanzar los, los 10 kilovatios, aunque el total del conjunto sí que debe superarlos. Y eh, en ese contrato y en ese compromiso se produce la cesión de toda la electricidad producida y la adquisición de la red de electricidad para consumo. ¿no? Es decir, son una fórmula que me pareció muy, muy curiosa, muy, muy singular y, y, y, como digo, es una muestra de las muchas cosas que se pueden realizar en este sector. Bueno, termino con una serie de reflexiones eh, rápidas, sobre todo esta primera, simplemente destacar que esta apuesta europea por una sociedad hipocarbónica no es una apuesta eh, coyuntural, no es una ocurrencia, está firmemente asentada, como digo, en los tratados fundacionales y en la política energética, como pone de relieve que eh, cada vez se vayan fijando plazos a, mal, a eh, objetivos perdón, a más largo plazo, ¿eh? ya se habla del año 2050, eh, con objetivos intermedios, por supuesto, pero es algo en lo que no va a aflojar la Unión Europea. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar por qué en España estamos divergiendo de esos, de esos objetivos. ¿Podría hablarse de un principio pro-renovables? Es decir, de que existe una especie de prevalencia eh, o hegemonía de las energías renovables sobre otras actividades o bienes por el beneficio global que aportan. Hombre, desde un punto de vista teórico y conceptual... Sí podríamos hablar de ese principio y creo que debemos empezar a hablar de ese principio, ¿eh? porque, ya digo, si uno examina eh, los documentos en los que se refleja la política energética, incluso la misma legislación y alguna tímida resolución jurisprudencial, podríamos decir que existe ese principio. Si bien en la jurisprudencia todavía eh, pues no se ha mostrado firme eh, o todavía no, no luce eh, este principio. Sí que es cierto que la directiva de energías renovables es una directiva que se autodenomina de fomento y que establece unos objetivos nacionales obligatorios, pero es todavía muy flexible, muy laxa en eh, los sistemas de apoyo. No, no hay un sistema de apoyo armonizado y es algo que cada vez más se está reclamando. Eh, Alemania está teniendo muchos problemas, eh, aunque ha habido la Alemania y otros países, porque, eh, claro, la, la nos, las normativas... Eh, nacionales lo que buscan es promocionar su energía. Entonces, hay muchos problemas también sobre si el hecho de que haya otros productores de otros países y que no puedan hacer esas ayudas, si eso son o no compatible con la Unión Europea. Por ahora se está diciendo que sí, pero quizás en el futuro se empiece a decir que no. ¿eh? Y, por tanto, si dice, bueno, para mayor claridad, eh, pues sería eh, deseable que hubiera ya una directiva que armonizara también los distintos sistemas de fomento o apoyo. Cuando se han producido conflictos entre la implantación de energías renovables y espacios naturales protegidos, la jurisprudencia ha sido muy clara en negar ese, esa hegemonía o ese principio pro-renovables y ha considerado que las razones ambientales de conservación de, sobre todo de espacios muy significativos a sí. nivel europeo pueden limitar la implantación de energías renovables. En España se ha ido más allá, incluso eh, el suelo rural pues, se considera en algunas eh, sentencias como no apto para la implantación de energía renovable, lo cual ya me parece un poco exceso, y empieza a haber algún tímido reconocimiento jurisprudencial sobre la necesidad y la conveniencia de que los sistemas de apoyo gocen de permanencia para garantizar la confianza legítima de los inversores. ¿Eh? Una sentencia del año 2014 para eh, justificar… Eh, ciertas restricciones o ciertos obstáculos al principio de libertad de circulación de, de mercancías y bienes. Bueno, sobre el riesgo regulatorio no voy a hablar, pero creo que es necesario corregirlo. Eh, aquí tenemos a un experto en la materia y no, no voy a, a insistir más. Sí que quisiera simplemente resaltar una cuestión que me parece eh, necesario recordar, cómo el Código Civil, eh, al establecer de la eficacia vinculante de los contratos dice que tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. ¿sí? Para decir que un contrato es obligatorio, dice que tienen fuerza de ley. Ahora se nos está diciendo que la ley no tiene fuerza, que puede ser cambiada, que nos puede sorprender el cambio legislativo sin que podamos esperar en la permanencia de esa regulación. Y lo que me pregunto, ¿se podría ir eh, aquellos inversores que han pedido préstamos, que han, fi, han firmado contratos de financiación y de, de préstamos para poder financiar sus inversiones, ¿Podrían ir con la misma argumentación, hablando de riesgo regulatorio, de que tenía que saber que la regulación iba a cambiar? O nos digan, no, no, el contrato está firmado y usted está obligado por el contrato. ¿eh? Pues yo creo que no puede ser. Si el Código Civil miraba a la fuerza de la ley, no puede que ahora la ley valga menos que un contrato. Por tanto, creo que esa divergencia española pues, está absolutamente injustificada. Se ha hablado también cómo la ley... Habla o le preocupa solo la sostenibilidad económica, eh, manipulando y tergiversando el sentido original del principio de sostenibilidad o desarrollo sostenible que buscaba, sobre todo, la sostenibilidad ambiental. Eh, eh, creo que hay que volver a hablar de las externalidades negativas de las energías no renovables cuando se habla del coste de unas y de otras. Es decir, es que hay otros costes que no se tienen en cuenta. ...cuando hablamos de energías fósiles y eh, seguir insistiendo en las externalidades positivas de las energías renovables. Y luego ver lo que está ocurriendo en el exterior, ¿no? Hemos hablado de Alemania, de Japón, de Oriente Medio, de Nueva York, de Estados Unidos... ...a veces parece que Estados Unidos es solo fracking. El otro día había también otro titular sobre eh, un país tan... Un, ...un estado tan petrolífero como Texas y sobre las inversiones que está haciendo en materia de, de energías renovables... Sobre todo la, la confianza también en las iniciativas locales. Se ha puesto el ejemplo de Nueva York. ¿eh? Las ciudades, los municipios tienen mucho que decir. No tenemos que esperar solo a ver qué nos dice el legislador, que ya vemos que no podemos tener mucha confianza en él. Bueno, pues a nivel local se pueden hacer muchas, muchísimas cosas… Eh, cuentan, eh, ha tenido en el pasado algunas normativas, eh, problemas de ajuste, de reserva de ley, ¿no? de imponer a través de ordenanzas, imponer ciertas obligaciones y decía no, es que es contrario a la ley. Bueno, ahora tenemos esa normativa europea que creo que puede dar cobertura legal a esas, a esas iniciativas. ¿no? Y por último, el desarrollo tecnológico y la imaginación, que creo que es clave. Y termino con una foto, una imagen que seguro que ustedes la conocen de sobra, ¿Eh? y que pues, es un ejemplo de la generación distribuida y del autoconsumo y del poder de la imaginación en el que creo que debemos confiar. Muchas gracias.